Hola, muy buen día queridas familias. Eh, el propósito de este video es que ustedes puedan entender cómo funciona la estructura de este curso. Entonces, lo primero que van a encontrar es un video de bienvenida, que es este que les va a explicar cómo funciona la plataforma. Lo segundo que van a encontrar es el sistema de puntos que tenemos en Libertarios este sistema de puntos nos permite saber dependiendo de lo que haga el niño va a tener un puntaje y con base en eso va a tener unas insignias si pasa las cuatro sesiones y logra hacer las tareas que están planteadas las misiones de entrenamiento que están planteadas para esas cuatro sesiones se va a ganar un diploma que el primer diploma se llama mentalidad próspera y cada diploma tiene unos comportamientos que queremos que desarrollen el niño para poder ser emprendedores así que en este video van a poder encontrar los puntajes lo siguiente que van a encontrar es el video de la sesión, donde les va a explicar todos los instrumentos de conocimiento que desarrollamos para sus hijos. Lo siguiente que van a encontrar es el cómic. Este cómic es una historieta que fue creada por mí para poder eh, instalar en la cabeza de los niños las estructuras de significado del de emprendimiento y para eso... Eh, lo que hicimos fue desarrollarlo con una pedagogía que es una pedagogía colombiana que se llama pedagogía conceptual esta pedagogía lo que plantea es que la mente humana que ap aprende está compuesta por unas estructuras y estas estructuras es las que instalamos en la cabeza del niño dependiendo de su etapa de desarrollo entonces viene la estructura y esta estructura la explicamos a través de una historieta es así que esta historieta trata de explicarle al niño eh, todo lo que está en los libros de emprendimiento padre rico, padre pobre, el negocio del siglo XXI los nuevos profesionales todo lo que está planteado en esos libros pero de manera más divertida y de manera con más entretenida lo siguiente que va a tener el libro eh, van a ser unas tareas unas misiones de entrenamiento y eh, además de eso además del libro de cómic vienen los audios esos audios son para los papás para que se puedan conectar con lo que están aprendiendo sus hijos y para que nos puedan apoyar el proceso desde casa y el libro del mes la idea es tener una interacción padre-hijo, madre-hijo eh, bueno o familia y los niños para poder eh, tener por lo menos 10 minutos de lectura y hay un mensaje que está detrás de esto y es el éxito nuestros chicos lo van a poder encontrar cuando se puedan parar en los libros que los van a convertir en mejores personas y por eso es tan importante que lean entonces eh, 10 minutos de lectura a la semana les permite abrir y expandir su mente y es muy importante para este proceso y la lectura no es como que pasamos los ojos por las letras sino empezamos a leer y cuando a, un, a, a algún chico le guste eh, una frase la anotamos, la, nos la aprendemos de memoria y luego la compartimos con otra persona con un amiguito, con otro adulto eso es demasiado importante y hemos denominado eso como el método de la vaca como que la vaca tiene cuatro estómagos y debe procesarlo por cuatro estómagos, lo mismo pasa con la lectura, leemos, luego escribimos lo que nos gusta, no lo aprendemos y finalmente lo socializamos, cuatro elementos son importantes para esa experiencia de lectura, no es solamente como pasar los ojos por las letras y ya. Y finalmente está la misión de entrenamiento, la misión de entrenamiento son como estas actividades que nos permiten saber si el niño aprendió o no aprendió ¿sí? es como eh, que el aprendizaje sobreviva a la sesión virtual y que lo pueda aplicar en la vida real entonces en esta misión de entrenamiento queremos que el chico suba su mapa de sueños eh, que nos diga si utilizó la declaración anticerdo y que suba un video mostrando que se sabe de memoria la declaración anticerdo. Todo esto es una experiencia que va a permitir formar niños emprendedores que cambien el mundo y por eso estamos tan agradecidos en que hayas elegido esta como una opción para tu hijo. Así que recuerda, el futuro es libertario. Chao.